La mosca, mosca, mosca. Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos una vez más aquí en la Mosca Bellini y ahora venimos por primera ocasión al Jardín de las Escrituras. Bueno, yo vine hace poco, pero a no. otra cosa, digo, venimos por primera ocasión a grabar. Este, la verdad es un lugar como muy recomendable ¿no? para venir a visitar, a mirar un poco de arte. Generalmente hay exposiciones de distintas disciplinas artísticas, hay una, una, una, eh, pintura, ¿no? he visto unas de grabado, será también, y exacto y pues obviamente escultura. ¿no? Sí. Eh, bueno, esta ocasión nos acompaña Iván Contreras, que es eh, un joven pintor. Que ya ustedes verán ahora la calidad de su trabajo, la verdad está impresionante. Eh, Alguna vez ya estuviste con nosotros, pero fue así como muy, muy, muy rápido. Entonces, ahora es, tenemos como ese pendiente ¿no? de, de acabar ¿no? este, esa planta que se quedó inconclusa. Pero antes de iniciar, como siempre, hay dos pequeñas noticias. Eh, bueno, hoy es que 28 de noviembre no aproximadamente y el. Un par de días más, ¿no? nuestros amigos de La Retaguardia Colectivo van a ver su taller de Retaguardia en, en este Boca del Río La dirección, eh, les voy a dejar aquí por aquí un enlace y sobre todo pueden también checar otros, otros videos que hemos hecho donde está toda la información acerca del taller de Retaguardia pero si ven este programa pronto, que saldrá muy pronto ante que mañana es la inauguración de la exposición de Iván este, les da tiempo para asistir el día 3 de diciembre, ahí en Boca del Río, a la, inauguración, a la fiesta de inauguración del taller del retaguarda. Y otro, otro este pequeño comercial es que les queremos presentar este nuevo proyecto que tenemos en Cultura Grande que es como, se llama Hoja Sola y está dedicada a la narrativa y a la poesía y se trata simplemente de una hoja impresa ya sea con un poema o un cuento y es prácticamente de bolsillo que puedes llevar aquí sin ningún problema y bueno pues nuestra idea es simplemente difundir las creaciones digamos literarias de, de, de las personas que colaboran con nosotros este es como digamos el formato entero el formato completo y aquí tenemos ya este el formato artísticamente doblado <risa> este, entonces bueno, la verdad es que pues está chido es como hasta incluso ya lo puedes llevar así, dárselo a alguien de regalo y la verdad solo lo estamos dando en 5 pesitos prácticamente es como para que sea al alcance de toda la banda en todos los bolsillos y sirve muy bien pues estás esperando el camión no vas en el camión, pues sacas tu, tu hoja sola de ¿no? todos modos también aquí en dejaremos este el enlace ahí a a la página para que conozcan más acerca del proyecto. ¿no? Bueno, Iván, ahora sí ya vamos contigo, ya estuvo bien <risa> de comercial. Estamos robando de tu tiempo. ¿no? <risa> Iván, tú naciste este, en WhatsApp, ¿no? Sí, Y estudiaste? Este, estudiaste en la Facultad de, de Artes sí, de la UB, eso. ¿verdad? Eh, ¿Por qué vos hablas un poco más o menos de cómo es que de repente descubres tu vocación para el arte, para la pintura? Sí, pues mira, fíjate, yo creo que todo sale como cuando estás dibujando en la escuela y te dicen, no, es que no te sales un dibujillo, ¿no? Y, y te y sientes como que esta necesidad de seguir dibujando dibujando dibujando, ¿no? Pero hace cuenta que, que mi hermano, que, que es mayor que yo, eh, se vino a Jalapa a estudiar artes visuales, artes plásticas en ese tiempo. Entonces, pues... Eh, esta parte que era como simplemente una distracción un espacio donde yo me podía refugiar eh, pues hermano le empezó a dar un poco más de teoría no de repente pues llegaba de, de vacaciones y me decía oye no pues me enseñaron esto ¿no? pero pues él no tenía como la intención de inclinarme hacia la aventura, no simplemente me lo daba porque pues veía que me llamaba la atención ¿no? eh, poco tiempo después eh, que ya llego, termino la preparatoria, pues estaba así como de qué estudiar, ¿no? Estaba por medicina, y pues estaba por artes, ¿no? Algo bien, por los contestantes sí, sí, sí, opuestos. Sí, sí. Pero hace cuenta <risa> que pues mi otro hermano era médico, pero pues no me sentí con la capacidad para que una persona dependa de, de dependa. De. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Pues no, me voy por el arte, ¿no? Y me sí. sentía muy cómodo y, este, y pues he sido en a Jalapa y empezar pues, a iniciar en la, en la facultad de artes. Muy bien, bien. pues tuviste ves de cara a la cirugía plástica, ¿no? El, sí, el, a el, sí, mucho Unos sí, cuantos retóngulos. Respecto aspecto el. estético, ¿no? Oye, este, sí. bueno, ahorita estás en, no sé si siempre ha sido así, o pues estás en una etapa de óleo, de, de pero creo que comentabas que iniciaste más bien haciendo caricatura, anime. Ajá, hacía y... como, pues, como lo que hacía, ¿no? De repente una, me gustaba sí. una caricatura, y empezaba a dibujar. Fíjate que empiezo eso, no pues, ¿eh? como a los 12 años con esta inquietud de dibujo. Pero como mi hermana estaba de, de referente, pues fue así como que me empezó a dar la técnica, un poco, y empecé a refugiarme mucho en el retrato. Ah, de... Empiezo con el retrato, retrato, retrato, por... de hecho, esa exposición parte de ahí, con ¿no? esta inquietud de, de, de los rasgos, de, de poder representarlos. Eso. O sea, que has trabajado con óleo desde, desde ah. años? Haz cuenta que sí, el óleo ahorita soy un poco lento <risa> entonces es como ir paso por paso ahorita estoy manejando el óleo y ya que me siento un poco cómodo y también es que estaba en la universidad y luego la, la universidad es un, un lío, es que vas acá y de repente vas a dar clases por allá y tienes que llegar a pintar entonces ahorita solamente abarqué y estudié el óleo pero pues posterior quiero ya, iniciar o abarcar otras técnicas, ¿no? he manejado wow, acuarela, acrílico pero yo creo que en lo que me he refugiado bien y siento que donde obtengo más resultados pues es en el óleo. Sí, ahora estás como más cómodamente en el óleo. Sí, claro. Y como mencionabas, eh, bueno, a, a un momento más que haga a medida del pañuelo también la, la banda que nos está viendo podrá darse cuenta que como, estabas enfocado en, en el retrato, como tú dices, y en cómo le podríamos llamar el realismo, Ay, el realismo. Ajá, el realismo. Sí, porque fue como que en ese punto y te das cuenta, dices, Ay, hay unas que sí, como que parecen foto, pero si tú comparas a la realidad, pues no es una realidad, están como que en ese punto de, del realismo, no no llega a ser ni del realismo completamente. Ajá. Estás eh, manejando, digamos, ya eh, que estamos eh, observando que es como mm, un viaje, digamos, a través del ser humano y sus diferentes expresiones, Ajá. ¿no? Eh, y no sé si estás también eh, manejando cierta... Eh, ¿Cómo le podríamos decir eh, un mensaje, pero, mm, una cuestión social, ¿no? no si es meramente humano, ¿no? o sea un sentido de expresiones humanas? Sí, sí, sí, fíjate que pues bueno, ya de ahí que empiezo como a meterme en este rollo de, de, de, de, de la facultad y, y empiezo a buscar porque simplemente pues dibujaba y no sabes por qué, no, nada más que lo haces ¿no? sí. y te sientes bien. Pero empiezo a regresar como al pasado, en el 2016, al inicio, es que empiezo como que esta línea de, de pintura, empiezo a regresar al pasado y fue como de por qué me, en realidad me llaman los rasgos. Y había ciertas materias, pues bueno, tocábamos del de, de, de, de sincretismo, de invitación cultural, la conquista. ¿no? Entonces me empiezan a llamar mucho la atención eso, ¿no? los rostros. Entonces en la exposición, por ejemplo, puedes pues, ver ese pues, chico de Tatemaco, no hay distintos rostros, de Patitlán, Veracruz, de Tampico, de Ixtapas y Guatanejo. Entonces, esto empieza, pues, puedes ver desde a los infantes, ¿no? Cómo ellos se encuentran completamente fuera de este mundo, por eso trato de que las piezas sean como un poco fantasiosas, ¿no? Hasta la niña que empieza a tener como esta pérdida de identidad, se empieza a ver como inmersa y absorbida por toda esta oscuridad es la sociedad. Entonces, también trato de darle como que cierta línea desde que tú eres como una especie de semilla, te vas a desarrollar dependiendo todos los factores externos que se encuentran, y vas a empezar a tener una identidad, sí, una identidad que pues bueno aquí en México suele ser como homogéneo ¿no? el mexicano. Pero vaya, ¿no? pues México es un país completamente pluricultural, ¿no? están por ejemplo distintos rostros, están los afromexicanos que están en toda la costa chica de, de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. ¿no? Están en Veracruz, mucha gente de, de, de rasgos afro. Entonces sí, trato de... de, de, de en esta exposición, no sé, mi, mi papá antes me decía que un pintor tiene que ser como un cronista de la vida. Entonces trato como de adquirir ciertos elementos de la realidad para agregarlos a mi obra, pero en ese doble juego trato de que la obra exista algo que parezca que está desfasado de la realidad, que no es completamente algo real. Ajá, entonces es como exactamente eso, lo que dice la exposición, el título, ¿no? Del ser al imaginario, es simplemente abordar al individuo, su psicología, ¿sí? De, partiendo desde una mirada, porque no son piezas así complejas, ¿no? Son muy minimalistas, entonces trato de que una mirada, el movimiento corpóreo, pues te, te explique algo que pueda dar algo, ¿no? Y en base a esos elementos, tú puedas metaforizar un poco. Claro que, que el cuerpo transmita ¿no? Las ciertas sensaciones que son, obviamente son muy subjetivas y dependerá sí, de, de, cada, de, cada de cada individuo y de, como tú decías, de, de como eh, entorno cultural, ¿no? porque ya es, cada uno tenemos una información diferente y entonces reaccionamos de manera diferente ante ciertas situaciones. Sí, claro. Y bueno, también eso te decía, no se ve como simbolismos muy complejos, ¿verdad? Tú mismo decías que bueno, en apariencia no complejo me refiero a que son eh, prácticamente eh, obras eh, en un contexto minimalista. Pero nos explicabas algo, bueno, de un modo hace rato acerca de esta obra que estaba, me pareció interesante escucharlo porque es como un poco de, de, sí. de, de desmembrar la técnica y qué hacer, ¿no? Sí, claro, pues. Esa, o sea, esa, esa pieza, eh, pues bueno, mi papá es trabajador de PMEX, normalmente en cuanto la industria es como el trabajo, todos quieren ser ingenieros. <risa> y yo fui como también el largo. Entonces tengo muy muchos allegados y pasó este accidente en Florados 3, esta explosión. Y, este, y pues bueno, fue como pues hasta cierto punto mi papá trabajaba en pajaritos y que como, no, pues mi papá está ahí no también pues te pones a pensar mis compañeros trabajan así, es gente que se arriesga el día a día entonces pues bueno puedes hacer como una especie de, de una imagen la pieza se titula andante eh, pues de fondo puedes ver lo que nos sabes si es un incendio si es un volcán, si es una explosión eh, entonces está ese humo es como lo, las culturas prehispánicas decían que la manera de hacer visible el alma era mediante el humo, ¿no? Es como esta, esta exhalación que das a la última parte de... de una especie parte. de camino libre. ¿no? Ah, entonces sí, es como este también este Entonces es eso, ¿no? El humo se está esparciendo, pero se está uniendo a las nubes, ¿no? Como si fuera una especie de ciclo, una mirada muy naturalista también. Tenemos este personaje que, que, pues bueno, en es como también buscar... Si no tengo los elementos, no hago <risa> la pieza hasta que no los tengo. Entonces, este compañero es de Catenaco, de piel muy quemada, ¿no? Que, que, que pues bueno, me recuerda a WhatsApp, porque en WhatsApp las horas laborales en el pleno sol, pues son muy largas, ¿no? <risa> Entonces... <risa> con el fresco clima de por ahí. Con el fresco clima, <risa> sí, con la brisa de nada. <risa> Pero, pues, pues, era exactamente eso, de homenaje a, esa, a esas personas que, que, pues bueno, te pones en empatía, ¿no? porque tienes a tu hermano que trabaja ahí, porque tienes a tu papá que trabaja ahí, y es darle un poco de voz a, eso, a esas situaciones que están pasando en el entorno que es, y que pasan en el entorno de cualquier otra persona que se encuentra inmerso en nuestra sociedad. ¿no? Sí, exacto. De todos modos, ahorita, cuando estamos hablando, así, más, la gente de ¿no? sí, sí. están hablando, ¿no? en un momento más adelante, a nivel que. Eh, va a ser ahí un pañeo de, de la pieza para que la podamos ver. Claro que lo mejor, lo mejor es verla en vivo, sí, ¿no? claro, este, claro. sobre todo porque, bueno, te un poco la pintura, ves un poco el trazo, este, las pinceladas, la técnica. Eh, de todos modos, pues también si no sabes mucho hasta al respecto es, digamos, es como siempre mejor tener como en la obra, enfrente, en la obra presente, porque a través del video, siento que a veces llega a perderse ciertos detalles y no es como el mismo contacto, digamos, de orgánico, ¿no? No sé cómo, <risa> cómo decirlo, ya se está cantinfliando, pero creo que se entiende. No, no, sí, sí, es verdad, fíjate que, pues, ciertamente la, el video suele como que a veces aplanar, eh, ciertos colores que tú pones, la vivacidad, pues, no, no es lo mismo verlo ya en vivo, ¿no? En vivo, exacto. Oye, este, antes de que se nos olvide, porque que generalmente luego suele suceder, la inauguración es mañana, ¿no? Mañana el sí, 29. 20. ¿A qué hora es? Es a las 8 de la noche, el martes 29. ¿no? Martes 29, aquí en el Jardín de las Escrituras. Jalapa ¿y estará más o menos. Estará mañana? expuesta alrededor de un mes y medio, o sea, se cierra el ciclo el 16 de enero. Ajá, 16 de enero, o sea, hay muy último tiempo, además cerca de las vacaciones y la banda que, que nos vea de fuera, no, pues sí, WhatsApp sí, sí. pueden caerle todavía a, a, a, a ver la exposición, sí. incluso vale, vamos a... Hacer lo posible, por traer al modelo. <risa> el pico chavo de Sí, como, Ahí está. Sí, porque te digo, son como personas que están en mi entorno y de repente, por ejemplo, aquella señora, bueno, hice una pintura que es como una alegoría de la muerte, uh -huh. donde puse a una anciana, pues símbolo de la vejez, de la sabiduría, el niño, que es como el inicio. Entonces es mi tía, no es la mamá, de, es la tía abuela de mi mamá, entonces... Pues le dije, ¿sabes qué tía? Pues te quiero pintar, ¿no? Y fue así como que no, porque pues es una persona que, que tiene como su tradición, es como de la foto aquí, ¿no? Entonces pues le dije, ¿sabes qué tía? Te pinto. Entonces muchas personas tal vez las, las pueden ver en la exposición, ¿no? Porque sí, son, son el, individuos que están en mi entorno que, que hasta cierto punto pues marcan mi vida, ¿no? que nos sería algo más interesante, ¿no? es como la obra viva, ¿no? la obra viva, sí, sobre sí, la, obra bien, de la no. creación natural y la, y la obra de la creación artística, ¿no? un contraste, que nos servirá también un poco para darnos idea de, de la capacidad que tienes para precisamente esto, para, para recrear el, el cuerpo, ¿no? el sí, cuerpo sí. humano, y como tú dijiste los rostros que, que bueno yo, yo soy muy malo para dibujar pero bueno a mí me clases la verdad es que una de las cosas más difíciles que hay en este mundo es dibujar un rostro no bueno a mí me lo parece por lo mismo que soy muy malo ¿no? pero este porque engloba muchas este, emociones y no muchas expresiones que incluso así, si no los ves digamos muy directamente no se alcanzan a percibir no entonces cómo, cómo ¿Cómo puedes llegar a captar tanto como ejemplo la esencia de una mirada o, no sé, la posición corporal? Pues fíjate, eso es, eso es algo bien complicado, complicado porque dices cómo captas elementos que no son tangibles como la tristeza, como la melancolía, ¿no? Entonces, haz de cuenta que, que, que esto es como mucha observación. El dibujo, la, la, a veces queremos llegar como a ah, la técnica, ¿no? El dibujo, pero sinceramente lo que está detrás trasfondo del dibujo, de esa técnica, es mucho la observación, demasiada observación, es de detenerte, es de ver como, como en el rostro se puede ver reflejada una sonrisa, ¿no? Como en el rostro se puede ver reflejada la tristeza, en los ojos, en la nariz, en las comisuras. Entonces, en verdad... Cuando yo voy a hacer un rostro y digo, no, pues por ejemplo, quiero que me dé esta sensación de que está dormido, ¿no? de que esté pasivo, pero de que no esté muerto. Entonces sí, es como, como, en verdad, de tener que observar, de a pensar. Es más eso, de interiorizar en las cosas, porque yo creo que con este rollo de la tecnología y de la inmediatez, a veces, no sé, yo paso y veo el pico de Isabel y digo, no, se ve excelente, no, se ve muy bien, pero pues en, con esta cotidianidad, pues a veces no le prestamos atención a muchas cosas, y en realidad el dibujo es eso, interiorizar en las cosas, no sé, si voy a hacer por mí una planta, yo cuando inicié en la técnica hacía un limón así, no te miento, y era de, de tenerme tres horas a ver ese limón, cómo era el poro, cómo era esto, pero pues eso es lo que a mí me interesa, como representar claro. eso, y, y me siento cómodo y, y trato de representar ese tipo de elementos porque lo entiende la gente, se le hace muy ameno, o sea, lo ven, la, los compañeros que han tenido la posibilidad de ver algunas piezas me dicen, oye, esto me remita a esto, me recuerda a mi abuela me recuerda a un compañero, me recuerda a esta situación, entonces es eso, no hacerle un diálogo como complicado al espectador, sino que lo sienta muy o menos. Sí, y en cierta forma eh, las imágenes eh, nos remiten siempre ¿no? a, a hechos o acontecimientos que sucedieron. No es, o sea, se hizo mucho hasta la época de la fotografía y después a partir de la fotografía que hubo que renovar el lenguaje de la pintura, ¿no? se empezaron a crear otras formas. ¿no? Pero antes el retrato era como la forma que teníamos de preservar eh, eventos que habían pasado o seres queridos, ¿no? Sí. sí, Entonces, sí. Ya ves, pues, en el Renacimiento, en casi todo era retrato, ¿no? Entonces, yo creo que un poco de ahí viene la... Bueno, a partir de esto que estábamos diciendo de la fotografía, viene este cambio. Y ahora creo que no es tan frecuente, ¿no? Encontrar este, como este tipo de obra. Sí. Pero que, como tú dices, a, a mucha gente le agrada demasiado por esta misma eh, capacidad que tiene la obra de transmitir y, de, y al mismo tiempo de recrear o de crear este, momentos en la vida de las personas no o ya estoy bloqueando no no sí estamos sí, sí, sí, sí. <risa> bien estoy alucinando no, no. <risa> este ay si no fue la onda de que yo te iba a comentar ahora bueno en, ese, <risa> en esas cosas que te decía de la de la pintura de la antigua representista y anterior el modelo tenía que estar ahí posando horas, ¿no? Ahora que es más foto, o si sí tienes así tu modelo... Pues tengo, tengo de ambas, fíjate, ¿sí? porque de repente digo, este modelo es como perfecto para la obra, pero resulta que pues, se mueve de aguanta 15 minutos. Entonces es como de ambas, tampoco estoy peleado como con la tecnología, o son sea, medios, los que los encontramos en este contexto, entonces hago uso de ambas, ¿no? Por ejemplo, los paisajes, todos los paisajes que están en, la, en las piezas son del imaginario, o sea, no hay como un referente fotográfico. Eh, sí, o porque... sea, realmente no estaban ah, en el ¿no? Ah, no, <risa> sí, exacto. Entonces es un poco de, de, de, de tener el juego, por ejemplo, de, de, la, de la fotografía y de, de esta parte de, de, del entorno que es completamente, sale de... de, de y de mis viajes ¿no? pero, pero sí es, es, es eso un poco, tratar de jugar con, con ambos polos, ¿no? con la tecnología pero también me gusta como que esta parte de la huella humana, de tener que meterle un poco de tu parte, que no sea como completamente todo tecnológico ¿sí me entiendes? de hecho por eso es que regreso mucho como, es como la cultura tradicional, porque los bastidores están hechos por mí, no desde la, el pensado de tela desde la imprimatura, desde el soporte entonces, este, pues es, es esa parte como regresar a esta huella humana, al proceso, a tener que elaborar, que, que desde el, que tú estás haciendo tu bastidor, tú estás diciendo cómo va a quedar, ya estás diciendo cómo va a finalizar la obra. Ahora que lo mencionas, sería bueno ver si nos puedes dar también una especie de, de guía por el camino de, de, de este proceso, de este mismo que armas el, el bastidor, porque luego no todos los que nos ven son este personas que están dentro del arte, ¿no? O sea, los artistas pues iban no a saber más o menos de sí. pero la gente, digamos, que le gusta el arte, pero que no está como inmiscuida en todos los procesos, no, de repente no sabe lo que conlleva, ¿no? Que es, por ejemplo, como tú dices, de ir a buscar el armar el marco, poner la tela, ¿no? O la superficie sobre la que vayas a trabajar. Entonces, ¿por qué no saben más o menos, por ejemplo, Lleva o un proceso, ¿no? Porque no pones sí. la tela nada más, sobre la tela vas porque entonces... Sí, pasas. es un proceso, pues no largo, pero sí, siempre tienes que tener como que planes, ¿no? Todo parte desde la idea, si no tienes la idea no puedes que irte a comprar tu madera, que ya... No, primero tiene que surgir la idea y está, y como la estructura del de pensamiento, ya después lo llevas a la materia. Entonces pues primero voy desde la carpintería a comprar las tiras, este, se hace el bastidor de madera que es como un soporte donde va a ir exactamente tensada la tela porque la mayoría de las pinturas que conforman esta exposición, a es excepción de dos, es tela, ¿no? Que esta tela que se llama tergana, pues bueno, la consigues en la parecida, entonces ahí ves ahí con entre las señoras, ¿no? Pásale la cola ahí buscando la tela y todo. Entonces es un rollo, es, es, yo creo que esa parte es lo que a mí me llena más el proceso que la pintura, porque ya acaba la pintura y es como, pues ya, ¿no? ya quedó. Es más como que todo este proceso que lleva la pintura lo que en verdad es enriquecedor, ¿no? Entonces, desde la estructuración del marco, desde curarlo para que no le entre la polilla, porque debes de darle cierto, cierto tiempo de vida, ¿no? Uh -huh. eh, el tensado de la tela, entonces ya después de que tú ya montaste la tela sobre el marco, que es como un marco de ventana, eh, se le aplica una especie de imprimatura, esta imprimatura tiene la intención de sellar todos los poros, devolverla hasta cierto punto permeable, entonces ya que sellaste, pues bueno, viene el, el dibujo, ¿no? ya, ya, ya que tienes la idea, ya que tienes el soporte, pues empiezas a estructurar bien la idea, y pues bueno, ya no trato de hacer mi proceso actualmente tan largo, porque pues me interesa también lo que dice la obra más que exactamente la técnica, ¿no? que decir algo es completamente imperialista, entonces voy haciendo como que hay una compensación, entonces trato de que mi proceso sea de tres capas, el dibujo, la mancha y ya una tercera capa si es necesario detalles que se me hayan pasado, pero sí, todo este proceso es desde ir a comprar la madera, desde ir a ver eh, las telas, si esta tela está bien, que si se te no, sabes por qué parte suelo comentarlo porque a la hora de vender la obra luego las personas dicen Ay, por qué tan caro por qué tan, por el qué, qué precio tan elevado no si es un dibujito ¿no? pero para llegar a ese, a ese dibujito además del proceso que tú acabas de decir de todo el, no la pintura así, sino todo lo que conlleva tan solo a ¿no? estructurar el, el lienzo sobre el que se va a pintar pues lleva el proceso que que no es tan valorado que es el de la creación o el de la idealización de la pieza, ¿no? Uh -huh. Que de repente puede ser que lleve hasta incluso más tiempo de cualquier otra cosa porque tienes que desarrollar la idea, ¿no? No es solo que llegas y, ah, me a dibujar un patito, ¿no? Y hay movimiento que sale porque, pues, o sea... Obviamente hay que tener como organizado el trabajo, ¿no? Sí, claro, sí es como, como muy importante. Generalmente, las artes es así: como sales de la universidad y necesitas tener como planes, ¿no? Es como pues ya hay lo que se vaya dando, ¿no? Entonces, sí, exactamente, es, es, es, es eso, darle cierta planificación a toda, a toda la obra, ¿no? Que salga sí. bien. fíjate que hace unos programas pasados entrevistamos a una amiga diseñadora y presente. Eh, Hablábamos un poco de eso, de lo difícil que es para mucha gente entender que también el arte es un trabajo, ¿no? O sea, eso como le piensa no sé, que es como una, un ocio o un hobby y que. O sea, tú, o sea, como has visto el meme, es mi hijo, tú que dibujas. así. <risa> <risa> sí, sí, sí. Entonces por eso dice, luego a mí me quieren encargar diseños, pero cóbramelo barato, ¿no? Y dice, pues, o sea, llevo pues por lo menos cuatro años estudiando diseño o haciendo pintura, ¿no? Y, horas de, de, de, de proceso creativo para llegar a esta obra para que tú quieras que darme 50 pesos <risa> no por un trabajo. Sí, es, vida, no? sí, es, a veces, a veces no. Muchas veces me ha pasado que vendo obra y, y no recupero parte, ¿no? Porque pues empiezas, tú o sabes que lleva toda una estructuración. Tú ves la obra y dices, no, pues se ve bien, se ve bonita, es realista." Es esto, ¿no? Pero como exactamente platicábamos, lleva todo un trasfondo de desde qué óleos vas a ocupar, porque pues bueno, empiezas ocupando óleos de los más económicos, así empezó mi proceso, desde comprando óleos de 15, de 10 pesos, hasta ahorita que compro óleos de, no sé, de la marca Windsor que es una marca un poco, buena, pues, bueno, más o menos, ¿no? Entonces sí, esa, esa parte de, de la inversión, de tener que ver el material, sí es un, a veces un, un poco complicado. Y ahora cuando lo vas a vender, pues te dicen, ¿por qué tanto? ¿no? También es que ya le dices, bueno, tiene ese tiempo de vida, ¿no? o sea, no va a ser como que ya en un mes se te va a echar a perder también que la, debes de ser consciente del cuidado que debe de tener la obra, ¿no? Pero pues sí, esta parte de, de los materiales es muy importante para que la obra pues tenga que cierto tiempo de vida, pero a veces como que la gente no, no, no entiende esa, esa parte y sí es un poco complicado a veces. Sí, sí, es como de que la parte oscura y fea de, de, <risa> del arte de, y de que en alguna vez también comentábamos hace mucho la... Eh, lo dificultoso que resulta a, a veces también como artista saber vender tu obra, ¿no? O sea, además de saberla vender también, poderse o poder entrar al mercado del arte que es como muy competitivo de repente y, y también como en todo, pues hay ciertas como mafias y hay que tener como tus conexiones, es la verdad, sí. ¿no? ¿Para qué? ¿Para, qué nos tenemos, o sea, ¿Para qué decimos cosas que no son? <risa> En algunas este, Incluso en algunas galerías, yo no sé Jalapa, porque ahí sí lo desconozco, pero en el DF sí sé que tienes que hasta pagar para ir a exponer, ¿no? Y si logras vender tu obra, pues te quitan así un porcentaje que que te queda a ti es sumamente ridículo, no tienes que venir de Rai, ¿no? Entonces, tal vez pero ¿no? <risa> Entonces, este, también de pronto sería bueno concientizar al por ejemplo, como en esta exposición que es directa, no sé si vaya a haber venta de, de obra, ¿no? Pero... Cuando hay exposiciones de venta directa entre el artista y, y el público, se pues, a la gente de que, pues, no, eso de regatear al artista sí está en el cañón, ¿no? sí está en una mala onda. Sí, está, está medio mal. También es que, pues bueno, es parte de, a veces de las instituciones de, de no buscar estrategias y de los artistas también para, para poder crear un mercado, ¿no? Por ejemplo, si, si fábricas en Francia si y te venden un cuadro, una impresión en 10 mil pesos, o sea, hay artistas que que te venden por menos y leí, o sea, la calidad de la pintura eso es muy buena, ¿no? Pero, pero, pues bueno, también es que esa es una problemática, Por ejemplo, yo me encuentro ahorita que lo mencionas, y estoy <risa> poniendo acá que no hubo ningún presupuesto, ¿no? O sea, me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya sabes cómo se encuentra nuestra situación, el estado, pues, pues no va a haber ningún presupuesto, no te vamos a apoyar con nada. <risa> Entonces, sí, es verdad, a veces te topas con, con, con esos problemas, ¿no? de, de que no hay un apoyo, de que... Pues bueno, la galería te quiere cobrar un 50% de la hora, entonces oye, ¿no? si sí, yo he invertido eso. tiempo, he perdido libros, he perdido viajes, entonces es algo a veces absurdo, ¿no? Sí, ya no sale el negocio, ¿no? Saludos a si Vargas, está bien. <risa> <risa> dice el padre sobre la línea, no está en Chiapas, pero Ayer leí una noticia que estaba interesante, no sé si comentarla o si nos vamos a meter en problemas, pero era una, una hipótesis interesante, donde decía que realmente ya lo tienen capturado, pero están esperando que entre, o sea, unas horas antes de que tome posesión pues, Miguel Ángel Yúñez para así este, hacer media un poco a ese anuncio que, ha, que dice que va a dar, que va a sembrar el país. Uh -huh. Entonces, bueno, pero es una teoría, ¿no? Quién sí. sabe. Bueno, saludos a Jaime. <risa> pues, eh, creo que vamos a hacer una pausa, ya vamos a hacer la pausa tradicional del, del, del medio tiempo para que también, no sé, bueno, para el paneo sí. que te decía, para que Miguel nos haga el favor de, de tomar la hora de la cual hablábamos y también que sí, me quedó chueca y no la alcancé a ver bien, pero eh, la calidad de la expresión del rostro está increíble, entonces también por ahí te lo encargamos, Miguel, por favor. Entonces ahorita regresamos, ¿no? Claro. Los claro. Ojalá no te hayan metido en ningún problema político. <risa> Cualquier cosa fue nuestro, ¿cómo se le dice? dice? Productor. ¿no? Yo solo digo el mismo. gracias, bien, Bueno, muy bien, regresamos a este periodo recorrido a través de la obra de Iván, bueno, a través de la exposición, porque la obra es un poco más amplia. Me estaba mostrando ahí una foto foto, está impresionante la verdad. Bueno, cambiamos también este, la obra del niño, del niño alado eh, Justamente, además, me imagino que simbólicamente tiene el retoño de una planta azul, en esta parte, y por el mismo pues si quieres hablarnos un poco de, de esta pieza. Sí, pues esta, esta pieza se llama Al final del vuelo, ¿no? Es me, prácticamente cuando empiezas a, a, a perder esta, esta noción de, de la fantasía, ¿no? De, es eso, exactamente una vez cuando termina muere, pues eh, al final acaba en, en, el, en el suelo, ¿no? En, en la tierra, en la tierra reclama por ella. Entonces, es como también este contraste entre, lo, entre el aire y la tierra, ¿no? Entonces la tierra se muestra completamente árida, sin vida. Entonces, generalmente en todos los cuadros que he pintado, trato de poner como que esa pequeña parte de, de, de, de la esperanza, ¿no? de, de exactamente de la vida. Porque, pues, sí, un poco a veces me han dicho que mis piezas son como caóticas, un poco muy tenebristas, me dicen muy <risa> tristes. Entonces, pues es eso, pero al final siempre va a existir esta, esta pequeña parte, ¿no? esta, esta diferencia. Entonces es eso, la pérdida de, de, de toda esta inocencia que empiezas a tener, ¿no? Empiezas a caer más en la tierra, más en la materia. Pues ahora que lo comentas, sí, como que las piezas tienen como una tendencia hacia colores oscuros, ¿no? Sí. Pero juegan con cierto contraste, porque por ejemplo esta que es muy oscura, pero digamos eh, en sí, esta parte del cuerpo humano es muy clara, y no sé si, si o sea, esto hace que le dé. Un poco más de, ¿cómo se podría decir? Sí, no dramático, porque dramático suena un poco. Tengo <risa> Pero, bueno, ese, este contraste eh, eh, sí si da como una impresión fuerte, ¿no? Sí, muy no, bien. Eso es, pues de hecho, como referentes pictóricos o maestros del clásico, pues tengo mucho a Caravaggio y Arrenda, ¿no? Que es mucho esta esencia del, del tenorismo, ¿no? De, ¿no? De escenas no tan, tan felices ni tan alegres, sino, sino mostrando al individuo tal cual es, ¿no? un contexto, pues, normal de su cotidianidad De hecho, a veces, cuando llego y les digo, oye, ¿sabes qué? voy a tomar fotos de Facebook. Ah, foto de Facebook, ¿no? Y así. Entonces, es foto tras foto tras foto tras foto. Termino tomándole casi 350 fotos hasta que el individuo llega en un estado en el que ya no está la cámara, simplemente es él, ¿no? Entonces, es eso, llegar al punto en donde no hay una sonrisa, sino simplemente se muestra al espectador. que deje de ser posible. Entonces, realmente, fluya como como sería naturalmente, ¿no? Sí, sí. Hoy hablábamos de ese artículo aquí que manda a el amor sí. no voy a decir sí, como... como eh, ...hasta aquí sea el último programa. Este... Eh, ¿eh? Ah, bueno, pues vamos a hablar de algo que estaba interesante, un poco, pues, como cuando tú dices que no hay, sin naturaleza, pero, o sea, mínima hay, ¿no? entonces, por qué no cuentas aquí, alabando eh, un poco acerca o sea, lo mismo que me estás diciendo, mi no, Sí. para que más o menos entendamos un poco ¿sí? cómo está. Sí, pues si esta, puede... esta exposición trato de, de que sea un poco pues, íntima, ¿no? personal. Es, me estoy mostrando, no he expuesto individualmente, es mi primera exposición individual. Entonces quiero mostrar mi persona, como soy, mi técnica y, y lo que manejo. ¿no? Entonces. Bueno, hubo, digamos, cierta curaduría desde el aspecto en el que empecé a estructurar todas las ideas, ¿no? eh, de seleccionar qué imágenes iban a conformar, porque pues no fue así como de empezar a pintar, a pintar, a pintar y vale, ¿no? pues sale el montón lo que caiga. Entonces sí hubo como que un trasfondo de poner a sentar, sobre cómo iba a abordar la exposición, eh, más o menos qué línea le iba a dar, ir dando a la exposición, entonces pues estas piezas que muestro, eh, no te, te mencionaba, es como la típica exposición de violencia, de, de, de alegría y vas y ese montón de, de, de piezas que hablan sobre la violencia, ¿no? sino es eso, partir desde el individuo y, y, y en base a eso, que, que cada pieza sea individual, que esté como que inmersa en el contexto de cada personaje. Cada pieza es individual, pero hay como en conjunto de ideas, no sé, eh, ¿Puede que narra una historia o un...? No sé? Sí, sí, sí, sí, también es, es eso, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, todo da parte desde que eres un infante, ¿no? Y empiezas a adquirir y te empiezas a desarrollar dependiendo de tu contexto. Al final eres como una especie de semilla. Eh, todos los factores externos que, que, que existen van... De eso va a depender de que esa semilla se desarrolle bien, eh, llegue hasta la fructificación o, o de plano no se desarrolle. ¿no? Entonces todo parte desde el infante. Desde que empiezo a perder toda esta, esta parte del de, de imaginario, pasa por la adolescencia también, cuando ya más o menos eres, empiezas a, la a, a hacer porque bueno, yo cuando estaba un poco chavo era como de empezar a meterme, tratas de renunciar a la sociedad y se crean esas subculturas, ¿no? Y están como que en este punto de la rebeldía, de no sabes hacia dónde dirigirte. Entonces sí hay como que una línea, hay niños, adolescentes, jóvenes como yo y personas ya maduras, ¿no? Es todo este proceso que pasa en las personas. Sí, eso yo iba a comentar que si uno eh, pone atención a las imágenes, a las obras que vemos, si sí hay uno de los diferentes estadios del ser humano, ¿no? Desde sí. el pequeñín hasta la persona mayor, ¿no? Esto está bastante interesante el asunto. Que, bueno, ya, verdad, no verdad, No, que no, a no fíjate, a veces no. es, está bien eso, ¿no? Yo tengo compañeros de plaza que no, no tienen nada que ver con el arte, ¿no? Prácticamente me dicen, explícame ¿no? Entonces, a veces es necesario porque la gente, pues, para estar en la galería, es como que sí. En la galería, así lo entiendo, pero muchas veces a mí me pasó cuando yo vine de Cuadra y empezaba a asistir a las galerías, pues decía, no, de qué va, no lo entiendo. Y yo creo que sí, a veces es importante como que el artista déle un poco de lo que él quiere dar a entender, porque al final es subjetivo la gente interpreta lo que, lo que quiere ¿no? y lo que siente. Claro, lo que contamos hace rato, ¿no? Tu intención es una, pero a cada, a cada individuo le da como. Pues como él quiera, ¿no? Al final de cuentas. Dependiendo de su estado de ánimo de sus factores. <risa> exactamente Oye, este, bueno, entonces, como ahora solo estás trabajando, el otro está tú estamos haciendo esta body pain, ¿no? O ya eso, Sí, sí, es fíjate como... que ahorita estamos en ese, en ese proyecto porque muchas veces se habla como el artista como un individual, ¿no? El artista que está encerrado. Que es parte de él, ¿no? De repente si sí necesitas encerrarte, y interiorizar y, y ver la producción. En parte de eso, estamos iniciando una propuesta, mi hermano, Aníbal, eh, con, se juntó con el maestro Blano Seransky y otros compañeros para iniciar un jardín, ¿no? donde todos esos artistas pues, puedan entrar, puedan platicar, puedan dialogar sobre el arte. Entonces, pues, en, esa, en esa parte pues, hay eh, talleres de, de dibujo, ¿no? no exactamente como talleres, pero o se hacen sesiones de dibujo, hay exposiciones, se están haciendo body paint, entonces es un espacio pues, multidisciplinario, es, es bien rico porque de repente llega una persona de teatro y esa es algo que, que, que está en ¿no? manos de teatro, no se llama con los de arte, ni con los de fotografía. Entonces es bien interesante porque de repente llega un fotógrafo y pues ves que, que coincides, ¿no? que, que está esa parte humana que, que también le quieres regresar a la sociedad. Entonces... entonces ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está ubicado? Ah, pero está... Cerramos el ciclo justamente el domingo. Ah, estuvimos desde, desde aproximadamente septiembre, octubre, noviembre, tres meses, estuvimos ahí en el jardín apoyando y, este, y se cierra este ciclo, pero va a iniciar en enero. Ahorita, como sabemos, pues, la situación de, de la capa, ¿no? sí. el tema de los pues cerámicos, está ahí en juego. Entonces, dependiendo también de esos factores, pues es depende de que estemos ahí, o sea, una especie de jardín del arte nómada ¿no? que se presente en diferentes puntos para exactamente eso, llegar a la gente, porque sí, es, es lo que nos preocupa. ¿no? O sea, no simplemente que se quede en la galería, porque a veces es como, ah, no, ¿cómo vas a esconder en un parque? O sea, Merita todo tu trabajo. Pero, pues, como te comentaba, al inicio dependemos y estamos al servicio de la gente, ¿no? A mí a veces me llena eh, el hecho de que la gente me diga, no, pues, o sea, me encanta tu cuadro, en verdad me hiciste sentir esto, me transmites esto, entonces eso, eso es bien padre, ¿no? Sientes que al final todo ese encierro, todo ese proceso pictórico, pues, está sirviendo, ¿no? Ya, y ya, a pesar de que la gente piensa que es, somos, este, demagogos, populistas y es... <risa> Pero luego de repente hay que sacar el, el arte hacia el exterior porque generalmente las galerías y las exposiciones están en los centros de la ciudad y cada vez es más difícil transitar por esta ciudad, cada vez es más grande y mucha gente que está como en las partes de afuera no tiene ese contacto, ¿no? muchas veces nos quejamos de que no sé, de violencia, de esto, que por qué no buscan una manera creativa y bla, claro, bla, claro, bla, pero no llevamos las... las la, pues, la manera o la forma ¿no? que tengan contacto con la sensibilización sens sens sens artística y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es eso a mí se me hace a veces un doble juego. O sea, no estoy en contra del arte contemporáneo, de hecho hay cosas interesantes que me agradan, ¿no? Pero es ese juego de que tratas a la violencia, pero no se lo estás dando a una persona que sufrió la violencia, en la cual puedes generar un cambio, ¿no? Uh -huh. O sea, hablas de la violencia de una persona que entiende la violencia, que lo ha leído, pero no lo ha vivido que es una parte muy fundamental, ¿no?, al vivir las cosas. Entonces, pues, muchas veces esa violencia, pues, se queda en la galería, y ya, los críticos de arte, que es muy reconocido, y te dieron tu crítica, y ya. Pero en esta actualidad, donde la gente en verdad necesita algo. Si la televisión hace sus grupos para llegar a las masas, pues ¿por qué nosotros no nos podemos juntar para llegar a la sociedad? tal vez no tengas una remuneración económica pero en realidad estás haciendo un cambio en realidad estás, no lo vas a generar de un día para otro, esto es gradual ¿no? pero estás sembrando como que esta pequeña semilla para que la gente empiece a crear un poco de conciencia ¿no? claro y además al final no sabes si en un momento dado sirves de inspiración para alguno de los niños que ahí están creciendo ¿no? que ve que hay opciones además de lo que se presenta en la, pues en la televisión o en lo la... que o comercialmente podemos eh, acceder, eh, llevas obras, llevas música, llevas eh, pues teatro, todo, no sé, cualquier expresión artística y seguramente, seguramente, por lo menos uno o dos caen ¿no? <risa> y ellos pueden transformar su mundo y ellos pueden transformar su entorno, ¿no? Sí, sí. Como ha sucedido como en, en barrios, en castillo, cosas así, que al final acaban siendo casi... Este, unos lienzos, todo, todo, todo el lugar, ¿no? Sí, de hecho es lo que, lo que a mí me interesa. Yo vengo de Guanajuato pero vengo de una colonia guareta así <risa> <risa> Tipo revolución, ¿no? Entonces, pues, eh, me, a mí me, en realidad ahorita a veces este aspecto económico no te permite hacer cosas grandes, ¿no? Pero a mí sí me interesaría y es algo que, que yo creo que, ¿eh? De... de, de y que le, le aprendí mucho y que en verdad le valoraba al maestro Manuel Cruz que era como entrar a la sociedad en verdad meterte y generar un cambio en eh, donde lo necesitan, ¿no? Entonces a mí sí me interesa esto, como regresar a las escuelas, a las primarias donde yo estudié y a estas colonias que están hasta ciertos puntos más marginadas ¿no? de este centro y, y pues llevar el arte a, a esas colonias ¿no? donde en verdad pues la necesitan Sí, exacto lo dije, sí, es sí. cierto además no, no, no tenía como esa, esa esas características personales era sí. esto que, que lograba mucho permear a la gente también porque se inmiscuía con la gente ¿no? no era así como el artista que está así como solo sí, de la ley, no entonces más que bueno que tienes ese es proyecto porque pues como ya dije hace mucho falta como llevar las opciones a la gente no y no solo pues muchas veces lo que hacemos es como mejor los aislamos. Si no se ven, si no los vemos, pues ya hacemos como que no existen y entonces no pasa nada. Sí, sí es eso. Por ejemplo, ahorita tal vez la técnica, y, y sí me interesa como lo académico, ¿no? que no, no es completamente como lo que quiero llegar, pero pues me interesa la técnica exactamente por eso, porque tú se lo muestras a la gente y causas un shock, ¿no? En verdad, le estás dando una buena, una buena imagen, ¿no? no le estás dando una representación, pues, así a lo que va, ¿no? Sino que hay una interiorización, entonces cuando le das una buena técnica a la gente, cuando le das un buen trabajo, suelen apropiárselo, ¿no? Se sienten como muy, muy dentro de ese, de ese grupo. Entonces, pues sí, entre esos planes está como que empezar a abordar ciertos lugares que pues están fuera o que... La gente a veces dice que no entienden el arte, es que es una colonia, es que escucha banda. Pero en realidad pues, o sea me, me gusta a veces tratar con ese tipo de gente, ¿no? lo siento más, más sincero. <risa> pues sí, porque ¿sí? sí. pues, pues, dicen escucha banda porque quieren que escuchen jazz y va ya, ya ¿no? porque pues no sí. es una sí. cosa a la que se hace fácilmente. ¿no? De todos modos la misma gente te dirá si te gusta o no, te gusta claro. que no de vueltas porque Después, como tú dices, de repente eh, hay un trabajo muy bien hecho pero no de manera tan honesta y entonces la gente no se sé cómo, pero lo percibe, ¿no? Como, o sea, uno puede llegar a percibir cuando es un trabajo así como hay por sacar la chamba, no sé cómo decirlo, por simplemente vender, ¿no? Y cuando es un trabajo, pues completamente honesto, la misma gente, como tú dices, lo, lo abraza, sí. lo protege, lo cuida y lo difunde, ¿no? Sí, esa parte de la honestidad es luego bien difícil conseguirla, ¿no? Porque de repente, ok, ya, se han hecho tantas cosas, o sea, hay una historia de atrás, de trasfondo de la pintura, del arte contemporáneo, de todo lo que dicen, innova, y tú dices, ¿no? ¿de dónde parto? O sea, pero es eso, en ¿es verdad, centrarte en tus inquietudes. Que, que tienes, observar mucho ¿no? tu entorno, todas las situaciones que están pasando y empezar a crear, ¿no? pero sí, en verdad ser honesto que tú digas esta obra está saliendo de mí en verdad es lo que yo quiero representar y no es como una copia de este pintor pues es vez es bien complejo Sí, sí, muy complejo porque de repente también cómo puedes innovar o sea prácticamente casi todo está hecho ¿no? es? <risa> sí, Me decía una, una vez este, una dióloga del grupo eh, cómo poder innovar la en el teatro si prácticamente los griegos escribieron todo, ¿no? O sea, ya no hay como temas nuevos, sino la, la cuestión es ahora cómo los, cómo, cómo te adentras en ello, ¿no? Sí, sí, Entonces, esa sí. es como la búsqueda de yo creo, ¿no? Pues la búsqueda del artista, no sé Sí, esa, esa búsqueda es, es como constante a veces, algo que me no ha servido para no estancarme, como ya no puedo dar otro paso, es exactamente esa búsqueda, empezar a innovar. Pues, o sea, de que a veces decía, ya voy a tener la técnica, ya estoy alcanzando la técnica, hasta que me di cuenta que esa búsqueda la han tenido muchos artistas, y no solamente en el arte, en muchos campos, en las ciencias, esa búsqueda es constante y termina hasta, pues, hasta que te mueres, ¿no? Abarcar toda la inmensidad del mundo, todo este conocimiento, todas las cosas, es algo. ¿no? Sí, claro, además te vas a encontrar por ahí alguien que sin quererlo o que okay, okay, te puede enseñar algo nuevo, ¿no? O sea, algo que tú ni siquiera buscabas ni no imaginabas, y dices, ah, caray, a ver qué pasó ahí, ¿no? Y entonces, bueno, es algo que hay que él y que, que tenemos que estar como abiertos ¿no? a esas nuevas experiencias, ¿no? Sí, Porque bien. igual uno nunca sabe cómo puedes enriquecer tu trabajo, a partir de otra persona que no quisiera pues, ser artista. ¿no? Sí, claro, yo a veces creo que yo a veces las mejores críticas de arte, de verdad, mi mamá, mi papá, porque es o sea, honesto, o sea, era lo que te decía, hay honestidad, en verdad, cuando a ti te agrada algo, cuando hay una, vas a comer algo, pues lo comes porque te agrada, y no, no, no hay un trasfondo de no, es que esto, y así es la gente, cuando en verdad un trabajo, te dice, me agrada. O, o no sé, hay algo que simplemente no me agrada, entonces eh, yo creo que, que esa parte eh, es, es, es bien interesante, ¿no? a veces las críticas que te puede dar una persona que tú dices, ay no, pues no está en el medio, hasta la persona que sabe más de arte, esa es mi intención también, que, que, que mi obra al final la puedan entender, las personas que no tienen tal vez conocimiento de arte, hasta el crítico tal, que tiene sus doctorados y sus maestrías, ¿no? es hacer la obra un poco abierta, también, claro. Oye, yo creo que eh, vamos al final, vamos, vamos a decirle a la banda, ¿dónde puede ver tu trabajo, quién es la página? Sí, pues ahorita yo tengo mi, me pueden seguir en Instagram como iván jiménez art en Facebook como Iván-Jiménez y pues igual wow, los invito, si quieren conocer más la chamba y quieren verlo en vivo, que pues es bueno, lo adecuado, pues están completamente invitados, es completamente gratis, es abierto a todo el público. Y pues aquí nos podemos, los vayamos esperando, ¿no? <risas> Muy bien, bueno, la grabación, como ya hemos dicho, es mañana. Eh, para los que no sean en Tatalapo, pero quieran no en con Tatalapo, las grabaciones, eh, va a estar la obra, esta nueva, ¿no? Sí, si es, que si sí, sí, ya has comentado. La jardín, la, las esculturas es completamente gratuita. Eh, y bueno, además de. Eh, eh, Pueden observar la obra de Iván, pues, pueden darse una vuelta por los jardines, ver las esculturas, tomarse miles y miles de fotos porque es un lugar. sale chido, agradable. Y bueno, por pues, recordarles pues, también, antes de irnos de, de taller de la de Rectaguardia, también va a haber clases de dibujo, pintura, grabado y algunas cosas más. Eh, busquen ahí también en Facebook, aquí abajo, así, ya sabes que en YouTube se puede. Este, vamos a poner en, enlaces a sociales de Iván y hoy en el taller de en la Guardia. Bueno, Iván, muchas gracias. por sí, sí, Estábamos sí, con, esta, con esta, esta plática, ¿no? Que la verdad es que es muy interesante y podremos seguirnos cotopeando sí, ahora. Sí, sí. Pero bueno, Iván, <risa> próximamente cuando tengas alguna exposición, alguna claro, pregunta interesante, invitémos claro. con gusto. Claro que sí. Y bueno, pues amigos, sí. creo que eso es todo por ahora. Y después ah, les pues, recuerdo sí. nuevamente y ya para finalizar. La hojita, está en Jalapa, nos vemos ahí el 2 de diciembre en la feria de la feria de intercambio ¿no? de artes plásticas. Ahí en la aire de ¿no? pero pues, si no, pues ahí cuídenla por internet. Casi siempre los servicios que hacemos a nivel nacional son corren por nuestra cuenta, porque nos gusta mucho el servicio que está mexicano. <risa> bueno, gracias, gracias a todos, Miguel también que estuvo aquí en la cámara. Nos vemos hasta la próxima.